reportado desde la Plaza Regina un día después del problema de la contra la sí, sí, gente de jubilados, en el estado de Veracruz la justamente las policías que aquí son quienes debieran de cuidar el orden están pues, haciendo caso omiso de ello pero hay gente que se lo viene día de Debo para hacer manifiestas una reparación una hacia, vamos hacia. a cerrar también a Licenciado Lunes Landa, que vino a plantear un poco la ¡Sí! cuestión de aquí, el de la gente, creo que nos lo muy bien y se más de los que se dicen servidores públicos. De también ¿también pues bien, es que aquí seguimos un rato, Jaime, más gente a manifestarse y tratar de apoyar a los jubilados que en general todos estamos parte de nuestro gobierno.